Para atraer clientes a tu negocio, participas en un curso y quisieras estar aprovechando al 100% lo estudiado. Te invito a ver un programa en cuatro videos.